La voz autorizada del experto Valle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorenzo Gómez Valdés. Soy el asesor técnico de aquí de este rancho, Santa Clara, rancho de ganadería de suizo americano puro y de lechería intensiva. Los pastos pobres en fósforo nos traen una serie de problemas metabólicos que nos afectan directamente la producción. Uno de ellos es la baja producción, la baja fertilidad, eh, re abortos, reabsorciones, hipocalcemias. Los problemas de infertilidad eh, es un problema serio aquí en el trópico porque afecta directamente a la producción. Nos enfocamos a, principalmente a tratar esos problemas administrando productos ricos en fósforo. Los estamos resolviendo al administrar un producto eh, de manera inyectable. Asimismo también eh, a la ración de las vacas les adicionamos eh, sales minerales de buena calidad ricas en fósforo. El producto que estamos usando es el, es el catosal que lo estamos aplicando después del parto, eh, junto con el Bigantol ADE. Con esto estamos preparando las vacas para que presenten ciclos eh, en poco tiempo. Nos están retornando después del parto al primer calor sobre los 35 días aproximadamente. Eh, hemos utilizado diferentes productos de una variedad muy grande de laboratorios, y los que mejor resultado nos han dado son los productos de Bayer. Eh, antes estábamos, nos íbamos sobre el precio, ahora nos estamos yendo sobre los resultados. ¿no? Eh, manejamos una gran variedad de los productos Bayer, como son mosquicidas, eh, vitamínicos, sales minerales, antibióticos, reconstituyentes porque estamos convencidos de que eh, son más importantes los resultados que el precio. Una sugerencia para todos los ganaderos que tengan este tipo de explotaciones con vacas de alta producción pues es no estar probando productos, nah, vámonos sobre lo que ya está probado sin importarnos el precio porque hay la plena seguridad de que la inversión eh, se va a recuperar. Bueno vamos a inyectar esta vaca que tenemos recién parida, vamos a, a ponerle 25 ml de catrosal que es la práctica común que hacemos, un tip, siempre ocupen agujas y jeringas nuevas porque si ocupamos agujas y, y jeringas usadas y sucias pues les damos en la torre a un producto, a, a cualquier producto ¿no? Y, y más si es un, un producto muy bueno. Este, esta vaca tiene ¿cuántos días? ¿8 días? 6 días de parida cuando, cuando, cuando lo ocupamos de manera en vacas sanas que no tienen ningún problema lo, lo aplicamos de manera eh, intramuscular este, cuando tenemos algún problema con vacas eh, repetidoras o sucias lo ocupamos de manera eh, intravenosa. Ahí quedó. La voz autorizada del experto Bayer.